Sí, es lo que queda. De... <coughs> Perdón. Hey guys. Hey guys. Lock 377, si la memoria no me falla. Sí. He leído varios libros sobre productividad, productividad creativa, cómo ser más creativo... bla bla. Llega un punto en que en, ver, en verdad todos estos libros empiezan a hablar de lo mismo. Qué cosas hacer primero y qué cosas hacer después. Cómo tener trabajo y productividad significativa. También hablan de un espacio de reflexión, de cómo, qué cosas funcionó, qué cosas no. Y sí, con algunas diferencias, pero en donde todos los libros dicen exactamente lo mismo, es en la gestión de la energía. En cada uno de estos libros siempre hay un capítulo dedicado al descanso y a la salud y es como medio contraproducente que salga en estos libros donde uno los lee porque busca hacer más cosas y hacer mejores cosas porque el consejo número uno de la salud y en la energía en estos libros es dejar de hacer cosas. En el libro eh, Los 7 hábitos de la gente exitosa, creo que sí donde cuenta la historia de un, de un leñador que está esforzándose mucho en cortar un árbol pero le, se está demorando mucho. Y una persona viene y le pregunta cuánto tiempo invierte en afilar la sierra a lo cual la, el leñador responde que no tiene tiempo para... En la sierra que está demasiado ocupado cortando el árbol ignorando totalmente el hecho de que con una sierra bien afilada podría hacer su trabajo más eficiente y no esforzarse tanto o sea, lo que quiere decir este hábito es que hay que cuidar de nuestra herramienta y que es básicamente nuestra mente y nuestro cuerpo y teniendo en cuenta la pandemia la cuarentena el trabajo remoto y todo lo demás esto se hace mucho más importante eh? darnos el tiempo de invertir en recargar las pilas si, si son como yo ah, en esta cuarentena hemos invertido mucho tiempo estando en nuestras camas viendo memes eh, scrollando en instagram eh, viendo videos en youtube como este tanto de no moverse eh, termina cansando el doble. Amor ¿qué estáis haciendo? ¿Así en la camita Somos un equipo, Somos un equipo. <risa> Más horas de descanso de dur durmiendo en la cama 8 horas de sueño todo demás Está súper bien Pero eh, en mi caso muchas cosas que yo disfruto Y que, como que hago para descansar de la pega Es en el mismo lugar donde trabajo Lo habíamos dicho harto antes eh, Cuando empezamos a poder salir de la cuarentena Básicamente termina la pega y nos vamos a dar una vuelta Sí. It is repetition which makes for perfection. La próxima semana voy a probar otras cositas porque siento que no, no es suficiente. Yo era en un día normal, daba como el reloj me decía que daba como 10.000 10 mil pasos. Hoy día estoy dando 1500 en un día promedio. Eso, voy a tratar de hacer más cosas fuera de este lugar. En resumen, lo que dicen estos libros es no es necesariamente detenerse y echarse y evadirse de la forma que Preferimos, por ejemplo, estoy brígido viendo gente jugar eh, videojuegos en YouTube. Como no soy bueno jugando videojuegos, veo a otra gente que es buena jugando videojuegos. No, lo que dicen estos libros es que en verdad hay que dejar espacio para hacer otro tipo de cosas. Como una forma de hacerle mantenimiento a esta herramienta, al cuerpo y a la mente. Sociabilizar de alguna forma, mover el cuerpo, eventualmente te va a llevar a tener un mejor descanso en la noche y que el descanso sea más efectivo. Por eso la siguiente semana voy a tratar de experimentar con ciertas cosas, con la cara no ha funcionado caleta esto de, de ir a darse una vuelta una vez que termine eh, el horario laboral, para gente que no, no pueda salir, bueno, hay otras cosas que también voy a probar la próxima semana, y ver si al final funciona o no, o sea, ver si es que lo que dicen estos libros es verdad o no. Si se le ocurre alguna forma que eh, ayude a moverse y descansar la mente, me dejan en los comentarios para ver si la, también me animo y las pruebo. Esto fue otro vlog de Sauce y nos estaremos viendo en el siguiente video. Vamos a hacer menos pantalla. Vamos, ¿qué pasó aquí? Me dio un ¿Qué pasó? Cuéntame mandaron un código de cuento ¿por qué hacen esto? Oye pero pero pero oye pero, pero, pero oye